Bueno, buenas tardes para todos y para todas. El Crayusa de la Universidad Santa Tomás agradece su presencia y les da la bienvenida al café de la, con el autor Ixta, Hechicera del Agua. Presentamos un saludo a Ana Milena Pinzón, Francesca Portugal, Milán Cruz, María Ángel, César Ballestas, Luis Germán Vargas Paredes, Andrea Barrios a docentes, estudiantes, invitados especiales y personal administrativo que nos acompaña. De esta manera, damos inicio al Café con el Autor, Isa, hechicera del agua. Invito ahora a Ana Milena Pinción para que nos realice una presentación de sus invitados especiales. Mimes, te cedo la palabra. Gracias, ¿cómo están todos? Eh, bueno, todos son invitados especiales. Pero digamos que hay unos consentidos. Entonces, comienzo por María Ángel, eh, por Luis Germán. Andreita no, no nos puede acompañar, Luzma. Y Dylan tampoco, porque a última hora Dylan no tiene internet. Entonces, habíamos ensayado algunas cosas, pero no, no puede acompañarnos. Eh, saludo a Francesca Portugal desde Río Sucio. Y. Eh, nos falta César que no demora en conectarse, entonces pues les doy la palabra para que saluden, les saludo a Javier también y pues nada, les doy la, la palabra para que saluden, empezando <risas> por Germancita. Bueno, muy buenas tardes para todos, a Luz Marina por su espacio, muchísimas gracias, buenas tardes a Milenita, la, la protagonista de, de la tarde. Eh, a Javier, a Francesca, bueno, y a todos los invitados, muy, muy buenas tardes para todos. María Ángel, ¿quieres presentarte? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Ángel. Vivo en la hermosa ciudad qué de Cúcuta, bonito. más conocida como la Perla del Norte de Colombia. Tengo nueve años. Estudio en la institución Santa Teresita La Libertad, la mejor de todas las instituciones de acá en Cúcuta y estoy en el grado tercero. Gracias. ¿Y por qué es la mejor, María Ángel? Porque es la mejor, porque aquí nos enseñan mucho y nos enseñan a, a respetar a Dios y, a, y, a, y, a, y nos enseñan todos los valores en ese colegio. Mm, qué bueno. Ah. Francesca, te escuchamos. Buenas tardes a todos. A, a ti en especial que estás aquí compartiendo con todos nosotros este bello libro. Te mando un abrazo, un saludo muy especial y a todos los compañeritos que, bueno, ya nos hemos encontrado en varios espacios y bueno, ya somos como camaradas, digamos. <ríe> y a todos los docentes, a todos los de la universidad, muchas gracias por permitirnos pues este espacio de encontrarnos contigo, Mile, nuevamente, y, bueno, a estas invitadas tan bellas como María Ángel también, un abrazo, que es una niña estrella. <ríe> y, bueno, encantada de escucharte a todos. Un saludo. Gracias. Bueno, saludamos también a Javier. Buenas tardes para todos y todas. Eh, gracias por... Eh, a... La Universidad por abrir estos espacios y permitirnos compartir con todos los amigos y las personas eh, amantes de la literatura y en este caso de la poesía, este espacio y tener la experiencia de escuchar y conocer de primera mano, de, en este caso de primera voz, la poesía de Milena. Muchísimas gracias y espero que pasemos un rato bastante agradable en la compañía de Milena, Francesca, eh, María Ángel, Germán y todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, de un hermoso y bello rato de poesía. Y como siempre he dicho, si nada nos salva de la muerte, que por lo menos el arte, y en este caso la poesía, nos salve de la vida. Muchas gracias, Javier. A continuación le doy la palabra a la doctora María del Pilar Florian Escobar. Ella es nuestra directora técnica del Crayusta de la Universidad de Santo Tomás. Doctora María del Pilar, le cedo la palabra. Hola Luzmi, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por, por gestionar todos estos espacios tan bonitos. Eh, Milena, muchísimas gracias por acompañarnos también porque no es la primera vez que nos vemos. Eh, estos son unos espacios que creo que nos llenan de motivación para seguir adelante. Son espacios muy bonitos, más que académicos, son culturales, entonces apoyan ese, ese fuerte que queremos resaltar en el Crayus. Entonces, bienvenida Milena con todo tu equipo de trabajo, con, con todas esas personas que te acompañan. Y mil gracias. Iniciemos. Vale, muchas gracias a ti por la invitación y por... Permitirme visitar este espacio que me hace volver a la U. Así sea virtual. Bueno, saludamos también a César. César, ¿ya llegaste? Sí, buenas, sí. Tardes. buenas tardes a todos. Eh, gracias por la invitación y nada, no, muy grato estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Y, y bueno, Pedras, muchas gracias y un saludo también a a Luz Marina y a las organizadoras de, de ese evento en la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, César. Eh, muchas gracias, doctora María del Pilar. Y a continuación, siguiendo nuestra programación, le voy a dar, doy la palabra a Luis Germán Vargas para que comience nuestra actividad. Luz pues Marina, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, bien, eh, para, mí, para mí es un honor y realmente una, una, una felicidad leer el texto de de Itza y de presentar y de, y de hacer parte en el prólogo eh, del, del libro. Entonces, eh, afortunado, afortunado de leer el libro, afortunado de estar eh, con la con, con gran escritora Milenita y, y bueno, aquí va el prólogo con, eh, que más o menos dice así. <tose> prólogo. Igual que el agua... Aquí en Itza, los versos son corrientes de vida. Gota a gota se va formando la línea que da paso al poema que encarna existencia y viento nuevo. Y en su conjunto, toda Itza es un mar de poesía creada en amor. En sus aguas primigenias, un hechizo la rebosó de vida y la alegría de sus, la alegría sus aguas fértiles dio origen, igualmente a versos y poesías. Y el verso se entrelazó a la vida para formarse uno, sin distinción y para siempre. Cada poema ocupa un momento y cada momento cuenta su historia. Poemas que relatan el silencio cómplice de dos alientos unidos por un cordón. Poemas que narran la, manera, la marea agitada del mar bajo la piel. Poemas que cuentan suspiros, sonrisas, angustias y alegrías en noches y días mientras la vida crecía y se expandía en redondez. Y está el poema que describe el desgarro, el dolor y la huella de la nueva vida cuando emerge, cuando el sueño, el anhelo, la existencia se concreta. También está el verso exacto que da cuenta de la ruptura fundamental que permite al viento nuevo surcar otros cielos, más acá de ese mundo que erigió meses atrás. Versos que permiten suspirar el regazo, el remanso de las nanas, la protección del monstruo nocturno, el juego de la rayuela, la primera palabra. Poesía que une en parajes distintos, en luna y en alba, miradas y anhelos, pasos y decires, e historias entre manos enlazadas. Versos que reflejan en todo caso encuentros profundos entre el calor entre el creador y lo creado para permanecer en un siendo, en tiempo y en memoria. Itza teje la luz y el respiro nuevo en versos vitales y en movimiento, y en líneas como canto de esperanza que reconfortan y airean. Al tiempo que se forma vida, también se forma el poema. Es por eso que en Nietzsche la vida y poesía, vida y poesía son lo mismo, y emergen en un principio como eco de existencia y que en adelante, en tiempo y en poema, se concreta nuevo aliento. Versos que no juegan a la creación, sino que son creación misma que danza entre Itza, hija, y Milena, madre. Itza, un tesoro hechizado... Itza es un tesoro hechizado que hace que los versos den a luz. Itza, hechicera del agua, creación, vida y existencia encarnada en poesía. Muchas gracias. A ti, Germán, muy amable. Y Milena, eh, permítame, comparto un mensaje eh, que tengo para acá. Eh, vale. Me regalan dos minuticos, por favor. Muy buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Soy Andrea Barrios, sí. soy, la escritora, soy lectora de Milena y su traductora. Y por eso estoy aquí hoy. Eh, quisiera estar de forma más directa. Como no puedo, eh, en este video me hago presente para leer eh, lo que escribí sobre, sobre esta lindísima obra en portugués. En esta obra tan bella como Itza, Milena Pinson nos toma pela mão e nos leva para passear por seus poemas. Neles, os versos dão vida, dão a luz, cuidam, brincam, nos tiram de nossos desencantos e nos fazem contar histórias, nos acalentam. Fortes como a mulher, poemas útero que gestam a vida a cada verso, a cada estrofe. Poemas prisma que, perante o olhar do leitor, decompõem a palavra mãe em centenas de cores. Ao longo destas páginas, Milena plasma o universal da maternidade, que aqui a entendo como a possibilidade de gerar vida e literatura. Sobretudo, e além da criação, a autora abraça sua filha com palavras, e ao fazê-lo, acolhe seus leitores, como só uma mãe pode fazer. graças ¡Ay, qué hermoso! Eh, no sé si Francesca quisiera leer lo que leyó Andreita en España. Claro, claro, con mucho gusto mi niña. Bueno, en esta obra tan bella como esta, Milena Pinzón nos toma de la mano y nos lleva de paseo por sus poemas. En ellos los versos dan vida, dan a luz, cuidan, cuidan nos sacan de nuestros desencantos y nos hacen contar historias, nos arrullan, fuertes como la mujer, poemas útero que gesta la vida a cada verso, a cada estrofa, poemas prisma que ante la mirada del lector descompone la palabra madre en cientos de colores. A lo largo de estas páginas, milenios es se universal de la maternidad, que aquí la entiendo como la posibilidad de generar vida y literatura, sobre todo y más allá de la creación, la autora abraza a su hija con palabras y al hacerlo agasaja a sus lectores como solo una madre puede hacer. Andrea Bar. Gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces... Eh, Mariana, Mariana, dime, dime. No, te cedo la palabra para que tú continúes para darle eh, a continuación este, esta tarea de, esta, de hacer la presentación de tu libro. Ah, ok. Eh, me preguntan si cuando habla la persona se puede dejar, digamos ahorita hablar María Ángel, si, si, si se puede colocar María Ángel más grande. Sí señora, eso estoy haciendo. Ah, bueno, entonces ahorita sigue María Ángel. Eh, María Ángel les va a compartir un poema. Ella los escogió. Entonces, eh, todos menos quiero. <ríe> ¿Vale, María Ángel? Y ahorita te digo por qué. Entonces, si quieres, prende el micrófono y empezamos. No te escuchamos, Bella. El primer poema que voy a leer se titula como Itza. Itza, tu nombre sonora, tu alimento, hechicera del agua. Yo te nombro vida, me nombras madre. Me haces estar en el escalón de todas las madres. No hay nada que pueda cambiar el milagro de tu voz. Tú no salvaste a la tos cuando el líquido de vida se es escabullía. Tú la creaste de tu interior a mi interior, o ayer ya estamos vivas. Maríngel, no Naciste te... antes de nacer, y el llanto en una orilla vieja, sabia de la alegría. Gracias, María Ángel. Gracias, Gracias María Bueno, César, eh, si quieres. Sí, yo eh, voy a acompañarte en este en lanzamiento de tu libro. Le hice una música muy sencilla a un poema que se llama Quiero. Entonces, quería, o oh, bueno, voy a compartirles el tema con su música. Quiero un abrazo de ti, que huela a mí, cuando lo sienta, perfumadito de ti. Canté contigo de manera incierta y bailé en la almohada al quedarme quieta allí con el alma abierta, dejar tus suspiros, tus sombras alertas, y cuando te sueñe seas tú quien despierte. Gracias. Qué lindo, buena. Bien. Por eso te decía, María Angel, que no fueras a leer Quiero, eh, para que le cantara César primero y luego tú, ¿vale? Entonces, te escuchamos. Gracias. Ya puedes leer Quiero, María Angel. Tienes el micrófono apagado, mamá. ¿Puedo leer? ¿Quiero? Sí, ahora sí. <risas> eh, bueno, quiero... ¿Pate lo busco? Tranquila. Bueno, quiero. Quiero un abrazo de ti, que huela a mí. Cuando lo siento perfumadito de ti, canté contigo de manera incierta y baile en la almohada al quedarme quieta. Allí con el alma abierta, deja tus suspiros, tus sombras alertas, y cuando te sueñes, seas tú quien despierte. Gracias. Bueno, ahora que será la palabra, Germancito, si quieres leer algún poema que te haya gustado. Aquí te están agradeciendo por la interpretación, César Mar. Listo. Sí, un poema de los que más me, eh, me atrajo, eh, me gustó muchísimo, por, eh, se titula eh, David. Y David venció a Goliat, él sigue siendo héroe para ti, juegas a llamarlo así no esté a tu lado. Desvaneces la distancia para saludarlo, no importa la hora, le dices, te amo, y él te responde con un beso en tu mano. David. Gracias. Bueno, entonces no sé si Javier quisiera leer algo. Eh, en estos momentos realmente no tenía o no tengo eh, los poemas acá a la mano para leer y teniendo en cuenta las personas que están leyendo la noche de hoy, creería que eh, sería bueno y preferiría seguirlos escuchando a ellos precisamente porque en el caso de María Ángel tiene la voz para eh, leer esos poemas. Eh, mi voz es un poco tosca y ordinaria como para eh, llegar a darle la música y la sonoridad que tienen eh, tus versos, Milena. Entonces, voy a deleitarme escuchándolos y en algún momento, pues, eh, diré algo precisamente acerca de tu poesía. Bueno, um, Francesca, ¿te escuchamos? Y hay uno, Mile, que, bueno, a mí todos, vuelvo a decir esto, Mile, todos los poemas de este libro me gustan todos son bellos, todos son hermosos, todos los, los como que los de gusto, como que los escucho, como que me llegan, como que adoro este libro, <ríe> me encanta, entonces hay uno que, que me ha gustado mucho y se llama Ombligo, Ay, ese me encanta, si me permites pues, un honor leerlo, voy a empezar. Claro que sí, te escuchamos. Bueno, Ombligo, Ombligo, hola. Te saludo, in noto, huella eterna de mujer, después del errante paso que deja el vientre superpuesto a la vida, osado sobreviviente por la más grande ruptura, antropología de una hortensia abierta, herida cultural en estudio. Ojo sobrepuesto a la mitad en uno, en todos, diferente norma, igual en función traductor de silencios para conservar el grito de tu nacimiento oído sigiloso en todas las vivencias lleno de secretos con surcos que se despliegan de sublime paciencia omnipresente de todos los cuerpos andantes dormidos y despiertos oyente de los dedos que acarician a los ausentes manifiesto de placeres y de caminos del tiempo Oscuro tempiterno que va desde las entrañas hasta la superficie de cada elevación del alien. o de exacta que te cubre en todo inicio posible. Orador de existencia, después de chocar los ojos con el viento, o la sublime, errante, te envuelves en espiral para recordar lo importante, el final, obelisco natural, cuando otro ser habita el principio de lo que será. Oscuridad llena de destellos cuando el sol toca tu caída y permaneces envuelto en trozos para hacer el oráculo perpetuo, la o arrugada, omnisciente de un otilar de permanencia, oscilación oblicua, quieta, otro origen, obsequio perenne, óvelo de la exactitud perfecta. Gracias, Miriam. Ay, gracias a ti, qué bonito. Eh, bueno, saludamos desde la plataforma de Leemos de casa, pues a, a los de Leemos desde casa. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Y pues a todos los que nos están viendo, Gloria, Ceci, Marilyn Delgado, Floralba Sánchez, eh, William Vergara, que está en México, y Ceci Valle, que también está en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. Eh, pues quisiera que si tienen alguna pregunta sobre el libro, pues nos la vayan haciendo saber en el chat y así lo vamos, eh, pues, respondiendo. <risa> y, y quisiera leer algo que escribió Sebastián Formesi, que eh, es de Uruguay, entonces él escribió un poema para Isabella en el día de su cumpleaños número 3. Y ese poema hace parte de del, la carátula, entonces dice así. Niña de cabellos rubios que adornan la cabellera negra de su madre, como un diente de león detrás de la oreja, que corren por caminos empedrados con sus pies descalzos, pero igual se detienen. Se toma su tiempo para cortar la hierba del camino, y convertirlas en claveles, dejando sus pasos en inmensos jardines. Y cuando el viento de la vida la separe, en tu tallo te llevarás enredadas las hebras negras de cabello, y aterrizarás en los jardines que un día ella plantó. La lluvia que ahora golpea tus pétalos y te refresca, recuerda que son las lágrimas de amor y orgullo de la que un día te enseñó a volar. Entonces, pues le agradezco a Sebastián por este lindo texto. Y eh, me gustaría escucharte, María Ángel. ¿Me querrían escuchar otro, otro cuento? <risa> sí, otro poema. Pues le voy a leer el fantasma. La sábana de estar. La a estar todos los días y fresa tu cara, camina silente, mientras tus pies se adivinan ellos mismos sin zapatos. De tu voz sale que eres el fantasma. Cuando gritamos, dices, soy yo, soy. Yitza. Entonces pienso, ojalá todos los fantasmas fueran tú, mientras dibujamos un eco de risa. ¿Qué te pareció ese poema, Mariana? Pues este poema me pareció muy bonito, como todos los poemas que leí en este en vivo y en Lemut y en Viernes de Poesía, porque son versos con amor y sabor de madre, porque un ser humano nunca va a encontrar a una persona que lo quiera más que su propia madre. Tu oh. <ríe> mamá va a estar muy feliz con este respeto. <ríe> bueno, eh, no sé, Germancito, si ¿sí quisieras leer otro. Sí, señora. Vamos Gracias. a leer otro poema. Eh, y se titula, este poema se titula... Eh, rumbo a la isla de los micos. Y el viento era una pausa entre el camino y tú, bella, preciosa, con el amanecer entre tus dedos, mientras la brisa rode, rodeaba a tu frente, volviendo al silencio que eran tus ojos, al verso que tejías en aguas de tonos dulces. Ahí estabas, navegando libre, eterna, con tus botas naranjas, de galaxia azul, rumbo a la isla de los micos. Gracias, Amandita. Bueno, entonces, quisiera escuchar a Francesca, si quieres leer algo más. Sí. Ay, tan hermoso, todos esos poemas tan hermosos ¿sí que leyó Germán. Ay, tan lindo, se, me se escuchó. <ríe> <Qué> lindo <ríe> Bueno, debajo de mi pie, me aprisiona desde un lugar que no logro levitar, mi rostro te cubre sin medida exacta. Salta sin saber cómo, debajo de mi piel te haces relieve. Soy la constelación inventada en los suburbios de un pez. Cuando te inclinas, mis rodillas te esperan y danzo con la música de tus caricias elevadas al cielo cuando dormí. Tejida en el encanto de las máscaras del aire, volví a respirar por ti. Me rescaté más Cano eres tú, te miro en la inexorable realidad y tus dedos son la luz, un resplandor que me alcanza hasta los confines de Urano. Ay, Mil, eh, me gustaría mucho que me comentaras sobre este poema en especial, debajo de mi piel. Cuéntame. Eh, Milena, ¿no se te escucha? Ay, perdóname, no le había prendido el micrófono. Eh, pues debajo de mi piel es tal cual, literal, debajo de mi piel. Entonces cuando estaba en embarazo, eh, con el vientre así abultado, que, que tú sabes que hay algo más allá y de esa vida que te imaginas. Entonces de ahí sale... De, de, de esa sensación única e irrepetible que es sentirse pues en embarazo ¿no? y al mismo tiempo ver todas las embarazadas del mundo por donde vas y creer que tú eres la única que está en embarazo. entonces de ahí de ahí nace ese poema francesca muchas gracias Mili, está muy hermoso gracias a ti por leerme bueno Quisiera eh, leer algo que escribió, escribió Javier. Entonces, dice así. Sí, sí. El tono de la música que percibo en los versos tiene cierto grado de nostalgia, melancolía, temor, esperanza y un anhelo de que el mañana sea para los niños mejor que el hoy que viven. Varios de los poemas tienen una, excel una excelente construcción poética, sobre todo los cortos, son contundentes, precisos. El lenguaje utilizado es sencillo y aunque el libro está inspirado en Itza, puede ser válido para cualquier madre o padre que quiera leerlo a su hija. Es el carácter general del arte y en este caso de la poesía. Cada poema es una vivencia. Entendida esta como una huella, un rasgo que queda entre las dos. Y bueno, no sé si María Ángel quisieras leer otro poema. Sí, señora. Te escuchamos. Pues el otro poema que voy a leer. Se titula Hija, fuerza que atropella el viento, tus pasos sobrevuelan, tu sonrisa, abrigas el espacio y este te nombra con solo verte, bella, excelsa, plena y cálida. Las estrellas son tu guía, mientras orientan los pies hacia el juego, la prisa no existe en ti. Observas el cielo y eres el cielo. Toca la tierra y pausas la vida. Contigo todo empieza y de tu mano nada termina. Aprendes en cada lugar. Giras la puerta para conocer. Yo dejo que salgas corriendo. Te alcanzo, te acompaño firme. Evoco tu aire y me renueva. Hago todo. Como si fuera la única y, pri y la primera vez. Gracias. Bueno, Marian... <ríe> María Ángel, ¿qué te parecen las ilustraciones del libro? Cuéntame. Fue pues los dibujos que it's all, it's all. El lunes los estaba viendo y están bien bonitos, están súper bonitos. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál Con... te eh, pues el que me gustó fue el de Itza. El ¿Sí? De, Itza. de ella misma. Ah, qué bien. Bueno, eh, para contarles que sí, los dibujos los hizo Itza y cada dibujo tiene un poema de ella. Tiene, cada poema tiene un dibujo de ella, perdón. Y bueno, no sé si ustedes quisiera cantar otra canción. Eh, bueno, pero pues no es tan infantil, pero bueno, sí, voy a, compartirle, bueno, a compartirles un tema más también, un minuto. Vale. Y... Bueno, la, la, la portada la hizo eh, Diego Espina desde el Río Sucio. Y la imagen de la invitación la hizo, con la, con la imagen de la portada, la hizo Sebastián Fornesi de Uruguay. Bueno, te escuchamos César. Bien, esta canción es un, es un reggae. Es otra noche más sin tu calor. Y sin sentir el roce de tu piel Ni la tersura suave de tu voz Que me arrullaba hasta el amanecer Solo estoy navegando en el pasado En donde me quedé anclado Desde que te fuiste tú Sabes que te quiero Sabes que te espero Que cuando regreses Tú me encontrarás Inventando el tiempo Que no hemos vivido Construyendo un mundo Donde no te irás Donde no te irás No, no, no, nunca más, nunca más. Mis pasos no han dejado de buscar ese camino que lleve hasta ti para que una vez más llenes de amor este vacío que no tiene fin.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 No, no, no, nunca más, nunca más No, no, no, nunca más, nunca más Ay, qué lindo, muchas gracias Bueno, no sé si Germancito quisieras... Leer algo más. Claro, Virita, con sí. mucho gusto. Eh, voy a compartir eh, el poema titulado Al rescate. Amaneces con la fuerza de voz, alzando la mano, gritando Al rescate, corres por todos los rincones que no te capturan. Te devuelves ahora entre la repetición de la frase y tu mano. Viajitas sin parar de correr repites lo mismo te pregunto al rescate de quién me dices de chispas las gotas hechizadas del agua al rescate Milena me permites Muchas gracias otro sí claro ah, bueno perdona a todos ¿Puedo ver en pantalla? Sí. Y aquí mi... No cuento. todavía. Una vez más con ustedes. Les voy a leer. No ahora todavía. Más que ya tradujo el portugués. Mano te ve. Permítame nuevamente. ¿Vale? Y aquí me encuentro ¿Ahora sí? una vez más con ustedes. Les voy a leer ahora uno de los poemas que ella traduje al portugués. Quizá el más corto de toda la obra, pero el que más me gusta. Caricia. Y si tu olhar reposa en tu amor, brincaré de abrir y fechar los ojos para acariciar los dedos. Gracias. Bueno, ese es el, el poema más corto del libro. Y, y por último... Sí, Milena, di. No, ah. si quieres volverla a colocar y, y ya lo... Ya digo en español, ¿qué, ¿qué quieres? Y por último, Milena, quisiera decir... Mile. Eh, ¿Te lo vuelvo a repetir, Milena? Sí. A okay. sí. Sí, sí, sí. Se llama Caricia. Una vez más con ustedes, les voy a leer ahora uno de los poemas que ella traduje en portugués, quizá el más corto de toda la obra, pero el que más me gusta. Caricia. Y si voy a reposar en tu amor, brincaré de abrir y fechar los ojos para acariciar los dedos. Gracias. Gracias. <tose> Cuéntanos, Milena. Es, ¿y si la mirada reposa en tus manos? Digo, ¿y si la caricia reposa en tus manos? Jugaré a abrir y cerrar los ojos para acariciar tus dedos. Hermoso. Eh, Milena, ¿te comparto otro mensajito? Vale. Y por último, Milena, quisiera decir que... Este libro es una joyita y estoy segura de que va a calentar los corazones de muchos lectores. Eh, quiero felicitarte y desearte muchísimo éxito. Un abrazo. Ay, qué linda esa Andreita. Eh, Andrea, quería darte esta sorpresa, eh, gracias a las personas que me hicieron llegar ese, ese, esos videos. Y... Eh, pues ella se excusa, como tú lo, lo comentaste, por razones laborales, no pudo asistir, pero quería darte este mensaje. Ay, ah, qué linda. Y bueno, él nos está enviando ese mensaje desde Puerto Alegre, en Brasil. Bien, no sé si María Ángel quisieras leer. Lindo. Eh, sí, quiero leer otro poema. Me pero estamos aquí. Aquí corriendo porque como el otro niño no y entonces estamos mirando los poemas. No te preocupes, eh, todos te disculpamos, tranquila. Abrazos de luz. He abrazado mi vientre solo para tocar tu latir. Te doy pausa, de luz en un respirar profundo. Tú respondes al abrazo me das una esperanza de vida a través de tus movimientos. Entonces abrazamos el silencio de la noche para quedarnos en un suspiro de la existencia. Gracias, Mariana. Abrazos de luz. Bueno, saludamos a Jaime Rodríguez Culloso a Andrés Quiñones, a Marilín Delgado, a Javier Sindúa, a Geraldine Sarmiento, que están viendo también eh, esta transmisión, esta retransmisión por Leemos desde okay. casa. Bien, Francesca, no sé si quieras leer algo tú. Sí, un acto muy bello. Se llama Quiero jugar. Mm. Quiero jugar, casi mm. como una urbe, dice mi pequeña. Mm. En medio de un grito de júbilo, alista todo, coloca tu cabeza, quiero ser más grande que tú, elevate, quédate quieta, se mueve ahora, quiero jugar, dejo mi silencio, pregunto, ahora, siempre, ella está jugando y yo intento alcanzarla. Qué hermoso, gracias Francesca. Gracias Francesca. Bueno, aquí, aquí me preguntaban si se podían ver las ilustraciones, bueno, no, no he podido imprimir el libro todavía, <risa> está en formato digital, entonces no se pueden ver las ilustraciones, pero eh, ah, de pronto sí podemos mostrar algunas eh, para que las comparta Luz Marina, entonces ya te, las, ya, ya te las envío para que las veas, para que veamos una o dos de las, que, de las imágenes. Y bueno, no sé si... Javier está acá. Javier tiene ¿Ah, un poema. Sí, claro. Ya, ya, ya los tienes. Bienvenido. Eh, sí, gracias, Milena y Luz Marina. Eh, lo que pasa es que antes de leerlo, pues hay que de leerlo en público, pues por lo menos hay que ensayarlo varias veces como para no dañar el poema. Entonces eh, me tardé un poquito eh, ensayándolo y el poema, espero que no lo hayan leído, creo que no lo he escuchado, El caballo. Tú me dices si ya lo leyeron, creo que no, ¿cierto? No. ¿No? El caballo. Ahí... Este es un poema que me, me gusta mucho porque alguna vez eh, que me encontré con Milena, eh, yo le pregunté a Itza, ¿cómo hace el caballo? Y ella pues relinchaba o hacía el sonido del relincho del caballo. Entonces, eh, este poema precisamente me evoca ese, esa experiencia que tuve con Itza. El poema dice de la siguiente manera. Nace cuando toca su estribo. Te subes y empujas el movimiento quieto. Cabalgas, solo tú lo puedes hacer. Me pides ir contigo al país de los sueños. Allí toco tu cintura y nos despedimos en el horizonte. Al próximo giro rodamos felices con relinchos de alegría. Tú serás inmortal en su eco. Caballo de Ana Milena Pinzón Suárez. Gracias. Este, eh, bueno, ahí, creo que su animal favorito es el caballo. Me <ríe> encanta mucho. Eh, bueno, saludamos a todos los que nos están acompañando también aquí en, en la universidad. Eh, a Luz Mari Pineda, a Diana Mayerli, a todos los del Cray Usta, a Lidia Raquel, a Orlando Antonio, a Lidia Raquel. Eh, a Doris, a Isaac, y a Cindy, a Fanny, muchísimas gracias por acompañar. Bueno, eh, quisiera compartirles también, el, pues Francesca fue una de las que leyó este libro antes de, de editarlo, y ella escribió lo siguiente. Encuentro una poesía de movimiento sobre la ternura de los días. Toda una genética del amor y del dolor. Un genoma nuevo por nacer en cada risa. Un conjuro de palabras hechizadas bellamente. Hasta en la hoja más sencilla nace un globito o una flor. Hasta lo más elementado. Ha cobrado vida entre los ojos, las manos, los juegos y las risas un léxico, unos silencios, una delicadeza conjugados en imágenes de la creación. Es la única palabra que encuentro o da razón para encerrar todos los poemas en bellas imágenes, sutiles y perfectas, una armonía de escenarios creados y reales sobre los cuales correr por pasadizos nuevos, sobre una ola de viento, de risa de color, de magia, una total hechicera del agua. Francesca. Entonces, no sé si Francesca quisiera agregar algo más o seguimos leyendo. Pues, yo creo que seguir leyendo, como están tan lindos. Vale. Entonces, ¿dónde está nuestra lectora? María Ángela, ¿estás por ahí? Creo que no está, eh, pero Milena, si tú me permites, eh, quisiera leer la, el párrafo, el texto que aparece o una parte que me llama la atención de la biografía o de tu biografía que aparece precisamente en este libro. Eh, no sé si tú eh, no lo consideres... Eh, apropiado en este momento, pero me llama la atención eh, la forma como eh, te enuncias, ¿sí? porque está escrita en primera persona, en este texto. Entonces, para que las personas que nos siguen, las personas que nos acompañan precisamente en este momento del Crayusta, eh, conozcan esa parte de, de, del libro. Creo que hemos conocido o hemos escuchado tus poemas, pero no te hemos escuchado eh, a ti como Milena Pinzón Suárez, sino a Milena, la mamá, que le ha hecho unos poemas a su hija. Entonces tú me dirás si me permites leer esta, esta parte que me parece que es hasta poética, que es hasta poética no, que es poética eh, la forma en la que te enuncias. Entonces tú me dirás para no ser eh, imprudente, aunque esa es una característica mía, la imprudencia, pero... En este caso, no quiero pasar eh, por, por imprudente sin tu autorización. Vale, sí, sí, sí. Entonces, eh, ya que la autora me dio su aval, entonces voy a compartir precisamente este, esta autobiografía. Ana Milena Pinzón Suárez. Soy una palabra llamada mujer y un canto enunciado en la libertad de los instantes nací en una tierra de café eterno y de páramos hermosos llamado colombia el cielo es una espera por escribir y heredar lo mejor de mí a mi bella hija mis primeros poemas están en cuatro voces un canto los ecos de mis suspiros se dan en la poesía que escribo y en el silencio que muestran sus letras estudié psicología soy especialista en pedagogía y magíster en estudios literarios comencé en una apuesta por la educación pública y teniendo más experiencia como psicóloga inicié siendo docente en un colegio de ciudad bolívar de allí nació una didáctica propia premiada y reconocida más por instancias externas que por la propia comunidad donde trabajé, sinónimo de que nadie es profeta en su tierra. Estuve invitada como ponente al Congreso de, Resilien de Resiliencia en México, en la UNAM en 2011. Con la ponencia, la resiliencia inmersa en los pilares de la educación inicial fui nominado al premio compartir al maestro en el 2015 por la estrategia che y una casita de soluciones para la sana convivencia y el apoyo mutuo como pueden eh, como pudieron escuchar las personas que nos están siguiendo eh, ana milena pinzón suárez además de de ser eh, o de escribir poesía, ella se denomina precisamente como palabra, como mujer y como poeta que a partir de su quehacer alimenta y busca alimentar no solamente los sueños de Itza, sino de los niños que tuvieron la experiencia y tuvieron el privilegio de compartir con ella un salón de clase. Eso era lo que quería eh, comentar y leer acerca de Ana Milena Pinzón Suárez. Gracias. Bueno, yo no sé si María Ángel ya está lista. Ay, aprovecho para saludar a Itza ya que la veo por ahí. Ya, eh, la, la, la musa de este libro eh, nos acompañó por un instante, entonces aprovecho para saludarla también. Sí, por acá viene un ratico a saludar a todos. María Ángel, te escuchamos. Bueno, ya, te busco el poema que se llama Caricia. Y si la mirada reposa entre tus manos, jugaré a abrir y cerrar los ojos para acariciar tus dedos. Ese es el poema de Caricia. Gracias. Bueno, yo no sé si César, ¿tienes otra canción? ¿Te escuchamos? Si, si quieres cantar otra canción. Sí, ya me he preparado otra canción. Eh, ya, dame un minuto. Mm. Bien, se llama Baúl de Olvido. aquí, creyendo que es por ti, y sin saber a dónde ir, ya dejé de escapar, pero no de soñar, que en un instante llegarás, para llevarme allí. Dónde pueda abrir al fin Este baúl de olvido En esta oscuridad Que oculta tanto sol Siempre la ansia y el temor de no brindarte más de lo que puedes ver, de no ser libre sin querer irme contigo allí en donde pueda abrir. Al Este baúl de olvido En donde pueda abrir al fin Este baúl de olvido En donde pueda abrir al fin Este baúl de olvido un de Olvido. Ay, muchas gracias, Efe. Bien, bien, guitarra. Bueno, César, yo no sé si, si tú has leído algunos de los poemas y quisieras contar qué te ha parecido. O si seguimos leyendo poesía. O si Luzma quiere mostrar algunas de las ilustraciones también. Claro que sí. Eh, no, sí lo he leído, claro, y pues eh, digamos, yo considero que es un libro, es muy cálido, realmente es un libro muy cálido y transmite como todo, como todo un proceso, como todo un viaje de veras, de, de, desde antes de que Itza naciera, eh, lo que ha sido ese proceso, lo que es ahora, eh, lo que se proyecta hacia el futuro, creo que el libro es, eh, condensa como eso, de acuerdo, no, no es un libro estático que solo narra como la experiencia de ser madre sino va también un poco más allá entonces la verdad me ha agradado, me ha parecido eh, de veras muy cálido el libro y, y me encontré muy, muy emocional y sentimental de verdad que sí es un trabajo muy, muy chévere. Ah, muchas gracias, César. bien eh, no usted ver la imagen? Sí, sí la podemos ver. Eh, está pues la portada. En la portada está la imagen que te gustó, María Ángel, <ríe> en la A. Ese es el dibujo de Ipsa, como se dibujó ella misma. <ríe> y está la lluvia, está eh, otras dos imágenes que confluye una tocando el agua y eh, esta es hechicera del agua y eh, la foto yo la tomé y la, la carátula como tal la hizo Diego Espina entonces no sé si quieras bajar un poquito para mirar alguna alguna imagen Luzma claro que sí La edición de este libro lo hizo, la hizo Sebastián Castiblanco, y pues él es un creativo. Me dijo, pues con esta creatividad de, desbordada, dejemos las imágenes desbordadas de Ipsa. Entonces así, así empieza, con ombligo, el poema que leyó Francesca. Ahí está desde el vientre, también desbordado que también ya, ya lo pudimos... Eh, en esta imagen hace un poquito los más. Miren cómo dice el zapato. <risa> <risa> eh, a veces se si ponen mis zapatos. Bueno, y creo que a todas las mamás les pasa, ¿no? Esa, esa parte donde los, los hijos se, se colocan, las hijas se colocan los, los zapatos. Y eh, ese es el poema Itza. Este es el este sí que sigue mi lindo, se llama Vajiña. Y pues está con el rojo de Avivar segundo. Yo no sé, Francesca, si quieras leer este poema como lo leíste en Viernes de Poesía. Sí, mire. Ya que tenemos sí. la ilustración aquí de fondo. Sí, pero entonces, espera un segundito, lo voy buscando. Porque tenía elegido también otro que me encanta. Ya se me robaron a Caricia, que es uno que me fascina y ya lo han leído tres veces hoy. Y otro que me encanta que tiene el nombre más largo de todos y se llama I. Ese es muy hermoso y entonces estaba entretenidísimo leyéndolo y no sé dónde tengo el otro. Pero me, ah, ya lo encontré. Vagina, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a empezar pues con él. Puerta de vida endulzada, con mieles de todos los días. En ti la estancia se hace cálida del primer lugar de la entrada eres del tamaño que decidas el dolor se apaga cuando apenas nace emanas al universo pleno con el exceso y bello la danza perfecto de una lluvia o que la lluvia por ti se dará en la luz generas todo alumbramiento los ojos se abren por el camino rojo que crees Rojo de avivar fecundo, puede ser la plenitud que desees. Ríos encadenados en un mar de la existencia. Si te miran por dentro no te conocerán jamás. Puedes ser más que una en esencia. Si ven tus frutos la adversidad se apaga como fuego. Condensas todas las bondades del ser. hay lo noto, se esparce la arena. Para hacer memoria eterna del verbo nacer, canal, fuente, causa, vertiente. Sin tu nombre ni una sola palabra mencionada, al infinito paso de los datos, de la humanidad eres el puente, pausada, ajena. Perteneces a ti misma, causas todas las alegrías posibles y encauzas todas las tristezas. Póstuma, sublime, tenue, delicada, plenecida de aquellos que te tocan, en el único elemento, para estar discreta, por culpa de quien desea poseerte, castigada, ha sido objeto de un arma de guerra, te desvaneces tímida, muda, inquieta, en el rincón de ti, que huele incertidumbre, pero luego, impávida, Renaces de, de la ceniza y vuelves a resucitar con toda tu delicia. Gracias. Ay, gracias a ti, Francesca. Bueno, y si quieres, pues dejamos ahí, Luzba, para que no mostremos todo. <ríe> y, dime. A mí me encanta todo el colorido, toda la, toda la expresión que tiene esa portada, me parece maravillosa. Más pues que Isa es una niña muy hermosa, ¿no? Entonces todo es, todo es un complemento. Felicitaciones, Milena, de verdad. Muy hermoso trabajo, muy hermosos los poemas que has escrito. Y sobre todo que yo creo que Isa es una niña muy afortunada para tener una madre como tú, para que le dejes ese legado en un libro. Gracias. Bueno, yo espero que ella cuando sea más grande pueda leerlo así como María Ángel. <ríe> y también sería bien, bien importante eh, pues, que lo conocieran más mamás y sobre todo más papás, porque no es fácil ser mamá. <ríe> Entonces es, sería bueno que todos lo conocieran. Y, y saber los comentarios, pues, de los papás. Bueno, que será, Mariana. Mi nena, nosotros... eh, Sí, quiero leer ¿No? otro poema. Vale, dame un segundo, Mariana. ¿Qué ibas a decir, Joshua? Eh, Sí, por ejemplo, eh, falta... Tú me decías que faltaba hacer la, la producción en físico, ¿no? Sí. O, o cómo podemos nosotros adquirir este libro. Sí, nos falta hacer la impresión en físico porque con todo esto de la pandemia, <ríe> pues es muy difícil, digamos, generar un poco más eh, de costos, eh, imprimir tu libro y hacerlo llegar cuando no puedes hacer un lanzamiento y reunir personas, ¿sí? Entonces, si, sí. si alguien te lo pide eh, desde Santa Marta, desde Montería, desde <ríe> otro lugar del mundo, entonces. Eh, por ejemplo, con Guadalupe, que ya tiene una editorial en, en México, pensamos que mejor era más fácil enviarle el PDF y en otra ocasión poder hacer como la presentación del libro en físico imprimiéndolo allá y no viajar con los libros como, por ejemplo, hicimos con cuatro voces un canto, ¿sí? Entonces, lo, digamos que lo más importante ya está, que ese libro, pues, editado. Y, pues, más adelante vamos a ver la posibilidad de... De poderlo hacer en físico para los que les gusta leer en físico, y por lo pronto, pues está en tamaño digital, está en formato digital. Bueno, María Ángel, te escuchamos. Gracias, Milena. Bueno, el poema se titula No te derrumbes, no te derrumbes, donde el paso no has dado, donde otros habitaron, el silencio encantado donde todo es posible. En lo no buscado te llaman, te nombra. ¿A cuáles al verso de, de las horas y eternidades ocultos al paso del del del enredado? Atisbo. Tiene su marcador quién tiene su marcado ilimitado saber, nada es como antes de ser esencia en solcitos y veranos, se ap aprisiona al, al de ser. E en, indómito en, en creer, crecer. No confluyes al eterno vacío, distanciado. Hoy la es, hoy la escena te coge todo lo que no había, te hace firme. Gracias, Mariana. Bueno, quisiera de pronto abrir un espacio de preguntas o comentarios, los que están presentes, y pues eh, feliz de que nos reencontremos, por ejemplo, con Doris o con Adriana, bueno, qué maravilloso, pues, esta virtualidad, pues, mediados por la pantalla, pero bueno, ahí nos encontramos. No sé si en estos últimos 15 minutos que nos quedan eh, quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Bienvenida. Eh, por el momento, si quieres, te voy leyendo los comentarios que están en el chat. Sí, perfecto. Aquí Diana, eh, Janet Pinzón, María Ángel, qué personalidad tan arrolladora. Va para María Ángel, ¿no? Eh, Diana Mayerly, qué lindas canciones, ambientan muy bien este encuentro. Y seguimos. Javier, Milena, si quieres puedo leer. Ah, bueno, ya leí el poema. Mejor leer de Luzmari. Felicitaciones, Milena, bellos y sentidos poemas, muchos éxitos. Isa, gracias cuando tú saludaste a todo el grupo. Eh, Javier, acá dice, no es fácil ser bebé. Y aquí Paula Suárez nos comenta, los poemas son compartidos esta noche, podrían también ser compartidos en la escuela, y acercar a los niños al arte de la escritura por medio de la poesía. Felicitaciones por, ante, por tan inspiradores poemas, mire. Uh -huh. Iris, solo, felici, solo felicitarla por sus poemas, muchas gracias, y gracias por las canciones. Cindy, qué lindos poemas, es una niña encantadora. Muy bien, las flores. Milena, yo quiero bueno. hacerte una pregunta. ¿Cómo surgió la creación de este libro? Fue alguna. Bueno, cuéntanos. Pues siempre estoy escribiendo Luzma y ahora pues más desde que decidí no trabajar. <risa> Entonces. El trabajo de escribir es tan serio y tan arduo que uno necesita todo el tiempo. Entonces nació nació pues de, de quizás atrapar un instante de irse en palabras, son muchos los instantes, eh, por ejemplo, y muchas las anécdotas. Y uno no se acuerda cuando cuando era bebé, entonces sería muy bonito que ya se acordara cuando sea grande de lo linda que era y, y de lo que va a ser más adelante, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué, ¿y qué era yo? ¿Qué hacía yo cuando era bebé? Cuando era más pequeña, ¿sí? Entonces, eh, para ella, pues, es muy motivante que poder pintar un, un poema, ella ya sabe. Cuando hacemos de las presentaciones de, de cuatro voces un canto, ella ya dice cuatro voces un canto. <ríe> Entonces, o ya sabe que la vamos escribiendo un poema, ¿sí? Entonces nace como esa vivencia de ser mamá y, y pues de querer capturar o atrapar el tiempo un momento antes de, de que se nos escape del todo. Milena, ¿qué mensaje le podrías dar a todas las mamás que están en este momento acá, en, en este espacio y también leemos en casa? Mm, bueno, pues... Eh, que vean a sus hijos con mucho mucho mucho amor y mucha paciencia porque en ellos están todas las infancias del mundo y necesitamos unas infancias aunque bueno dependiendo de si ya también sus hijos son grandes no eh, en los ojos de sus hijos está eh, todo lo bonito que podemos hacer en este mundo por ellos y, y pues la idea es que no dejemos de hacerlo que les demos mucho, mucho amor para que ellos sean y hagan de este, de este mundo un lugar más bonito. ¿sí? Eh, porque se necesita se necesita de eso eh, para tener aliento ante todo lo que nos ocurre. sigamos digamos, viendo a María Ángel, yo digo, ay, esta niña, así como dice Diana, qué personalidad tan arrolladora y, y qué, qué lindo que ella nos nos esté acompañando porque es como la otra cara, ¿no?, de hija, entonces, o oh, como esa perspectiva, ¿no?, entonces, y y, y escucharla a ella, lo, de, lo del amor hacia la mamá, de que nadie más, lo que dijo antes, que nadie más ama tanto a su hijo como una mamá, entonces, eh, es, eso es el amor en pleno, ¿no?, creo que eso, va básicamente. Muchas gracias, Milena. Acá seguiré leyendo unos mensajitos, acá Lidia nos comenta, muchas gracias, qué espacio tan agradable. Eh, Alberto, bello y acariciador viaje. Y Javier, acá nos comenta, yo me acuerdo cuando era bebé, me, me la pasaba llorando y ahora escribo en vez de llorar. <ríe> Excelente. <ríe> eh, Orlando acá dice, mil gracias, muy hermosos los poemas. Doris Trinidad nos comenta, muchísimas gracias por este hermoso espacio, felicitaciones Ana Milena, qué hermosos poemas, un abrazo paternal para todos y todas, que tengan un maravilloso resto de semana. Muchas gracias. Pues Milena, eh, solo me queda agradecerte por este espacio y de verdad compartir ese amor de madre hacia su hija, que de verdad que muy pocas personas lo dejan plasmado y más en un libro. Muchas gracias. Eh, entonces, en nombre del Cray Busta de la Universidad de Santo Tomás, agradecemos pues a ti y a, todo, a todos nuestros invitados especiales, tanto del CRAI, docentes y a todos aquellos que nos acompañaron con su presencia. Tú no sé, quisiera decir algo. No, agradecerles también por el espacio, una no, ¿verdad? Que es, es muy agradable. Volver a la U <ríe> y, oh, no. y es pues más con un libro, ¿no? eso Es como, como que la maestría, como que todos, ay, bueno, ¿y cuando nosotros nos vamos a ver en las hojas? <ríe> Entonces, es, es muy grato regresar a casa y pues agradezco a todas las personas que nos acompañaron. Eh, también desde Stringar y a todos los que se conectaron. Eh, está William, saludos a William. Dice que quedó fascinado escuchando los poemas y, sobre todo, con la presencia de María Ángel. Eh, también Vivio Martínez dice: es Felicitaciones, Milena. Eh, aquí te saludan, excelente, mi reina. Dice Sir Alfonso. Y Aaron también nos saluda. Eh, saludos, Aaron. Y también Jaime Geraldín. Bueno, entonces. Mil, mil gracias por este espacio y que tengan una bonita noche. Muchas gracias Milena. Aprovecho también a todos nuestros invitados, invitarles a un conversatorio el próximo viernes a las cinco y media en esta misma sala. Eh, ahora tenemos un, conserva un conversatorio con el doctor Álvaro Garner que va a tratar, ¿sabía usted que existe un macondo en la zona andina? Ahí les dejo la inquietud. Nos los espero el viernes a las cinco y media. Milena, muchísimas gracias y a todos, muchísimas gracias por su presencia. Eh, Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Vale, muchas, muchas gracias. Ay, caramba. Ahora sí. Si... Muchas gracias a todos. Gracias Milena por la invitación y muchas gracias. Ha sido